Joder, Rubén Puf. Sí ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí <risa> ya, ya te veo, ya te veo que Cada vez consigues que te odien más, macho Vaya lío que he montado con el temita ese ¿Cómo es? Lo de en ocasiones veo Joder, que además es un plagio Es un plagio de la peli esta, coño, ¿cómo es? Eh, ahí lo, eh, Es un fantasma que no se entiende Eso, eso, el sexo sentido el sexo, sexo sentido, no, el sexto el sexto, ojo si hubieras puesto, el, el, en ocasiones veo sexo, a lo mejor te, te, te, te va mejor, eh, nada, dime, dime dime, vale, sí ¿ah? ¿qué quieres que te represente? que tu podcast, que lo va a petar y necesitas un manager, que vas a ser fulanda y eh, eh, bueno, vale, vale una preguntita, hay pasta hombre, a ver, a ver, a ver Mm, se pasta cojonudo, ¿eh? Sabes que yo como amigo que soy tuyo, yo te iba a ayudar igual, ¿eh? Pero hombre, se, se, se pasa pues, pues muchísimo mejor. Vale. De todos modos, mm, a ver, si quieres un consejo, yo no me metiría en eso, chavales, que no te veo. No. No, no, no. Pero Rubén, tú te has visto en la tele, que casi no cabes en la pantalla, joven macho. Que con yo te conocí, te llamaban el Hugo Silva de Sevilla. Y ahora te silban, de lo gordo que estás. Ah, que sí, que ya sé que es un chiste malo. Mira, mira, hacemos una cosa. Vale, vale, venga. Yo te voy a hacer de manager, vale, vale. Pero me tienes que hacer caso, ¿vale? Ok, venga, veo el primer podcast y te digo. Venga, adiós. En ocasiones veo fraudes. Madre y madre, vaya, vaya fraude que es este. Bueno, a ver. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.